Este domingo 9 de febrero Continúa el fútbol De la primera división De Linafa Por la tercera fase del torneo 20 equipos A partir de este domingo Disputarán una serie de ida y vuelta Donde solamente quedarán 10 equipos para la siguiente fase Polideportivo de Río Claro 3 de la tarde Municipal Corredores recibe al Municipal Huarco Por la primera división del INAFA Vívalo Disfrútelo en directo desde el Polideportivo de Río Claro En las diferentes plataformas de tvcartagodigital.com Facebook Live de TV Cartago y Youtube TV Cartago Deportivo desde el Polideportivo de Río Claro Transmisión en directo para que usted lo viva de este primer juego de ida Municipal Corredores Frente al Municipal Huarco 9 de febrero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 ¡Vívalo! Disfrútelo en directo desde el Polieportivo de Río Claro en las diferentes plataformas de TVCartagodigital.com Disfrútelo en directo, tvcartagodigital.com, Facebook Live de TV Cartago y YouTube, TV Cartago Deportivo.